Buenas tardes y gracias a, a los organizadores del acto por la invitación, a Esperanza, que, que ha estado atenta en, en los detalles de este acto. Yo voy a presentar eh, la situación de la, de la renta garantizada de ciudadanía, que imagino que si habéis estado pues, atentos en los últimos tiempos, pues seguro que tanto por las manifestaciones que ha habido el fin de semana anterior como por el acto que hicimos el 31 de mayo, con los principales ayuntamientos de, de Cataluña, donde los alcaldes y alcaldesas se manifestaron en defensa de la renta garantizada, pues imagino que una pequeña información tenéis. Decir que la renta garantizada de la ciudadanía desarrolla el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía, que aprobado en el 2006 establece que todas las personas o familias en situación de pobreza, tienen derecho a una renta garantizada que les permita vivir dignamente. Desde el 2006 no hubo nadie que desarrollase con constancia esta propuesta de ley. Tenía que haber sido el propio Parlamento. No lo hizo. Tuvo que ser, a través del mecanismo de la iniciativa legislativa popular, y se impulsó por un montón de entidades que, en respuesta al recorte de la renta mínima de una inserción que hizo el Gobierno de la Generalidad, perseguido por Artur Mas, en agosto del 2011, como respuesta dimos: es decir, hay ese artículo en el Estatuto, que, cuyo concepto es mucho más generoso, avanzado, progresista, vamos a desarrollarlo a través de esa iniciativa. Hicimos la ley, superamos todos los obstáculos que os podéis imaginar, conseguimos más de 120.000 firmas, se entró al proceso de tramitación parlamentaria y desde el primer momento, después de presentarlo en el Pleno del Parlamento el 23 el 26 de marzo del 2014, lo que hemos sufrido es una serie de, de dificultades, de maniobras para dilatar, para hacernos perder el tiempo y como además ha habido, como lo sabéis también, nuevas convocatorias electorales, que lo que hacían era, pues, eh, de nuevo, pues, eh, retrasar el procedimiento para su tramitación. Es una ley que, de aplicarse, se superaba la pobreza en Cataluña. La pobreza en Cataluña es terrible, es una tragedia. Incluso los expertos, los políticos, todo el mundo tiene que reconocer que, a pesar de esas cifras que dicen que hay una mejora del empleo, lo que hay es, sin embargo, un empeoramiento de las condiciones de la pobreza de la gente. Un dato que es en las propias estadísticas de la Generalitat, dice que el concepto de pobreza severa, pobreza severa son aquellas personas cuyos ingresos son de menos de 340-350 euros mensuales, ha subido del 2013 al año pasado, ha subido... ...en tres puntos, ahora está en el once y pico por ciento de la población en Cataluña... ...es decir, unas ochocientas setenta y tantas mil personas en condiciones de, de pobreza severa. Luego está el concepto de pobreza relativa, que es aquellas que están por debajo del famoso... Eh, ...concepto de pobreza relativa, que hay unos 2.200.000 millones mil personas en Cataluña... ...en esa situación. Pero además si vamos desgranando... Resulta que hay 113.000 familias, aún aumentado en los últimos tiempos, 113.000 familias en Cataluña, donde ninguno de sus miembros tiene ingresos. Ha aumentado el número de niños de menores de edad de los 280.000 y tantos mil que había en el 2013. El año pasado han subido de mil a más de 300.000. Desempleados y desempleadas que no tienen ya ningún ingreso, que, han, que no tienen ningún tipo de prestación, ya es el 69% del conjunto de personas en paro en Cataluña. Yo creo que con eso, veis esas grandes cifras, pero detrás de esas grandes cifras está un enorme dolor social. Son la gente que entonces no puede pagar la vivienda y se le desahucia. Son la gente que no puede comer y tiene que ir el día sí día no detrás de buscar a los bancos de alimentos, ayudas tiene que buscar a veces también en los cubos de basura, a veces encuentra algo para ponerse de vestido. Son la gente que nos abandona porque desesperados se tiran a las vías del metro. Muchas veces cuando cogéis el metro y hay un incidente técnico, detrás de ese incidente técnico hay alguien desesperado, posiblemente en gran parte de los casos, no en todos, pero que tiene una situación social desesperada. Y todo eso... Podía haberse resuelto ya desde el 2006, preventivamente, antes de la crisis. Con más razón, cuando esté en la crisis, tenemos ese instrumento para resolver las, esa situación de pobreza. Y no han querido los que gobiernan. Los que gobiernan y sus amos o sus, a, sus aliados. La renta garantizada establece, en, en esa propuesta que nosotros eh, hicimos, en un proceso muy participativo, establece es el mínimo de una persona que está... Eso está dicho, ¿eh? está calculado en la propia Administración de Cataluña, ¿eh? es el famoso indicador de suficiencia de renta. No es un cálculo que hemos hecho nosotros, es un indicador oficial. Son 664 euros al mes por 12 pagas o 569 euros por 14 pagas. El indicador está en 14 pagas, lo mensualizamos a 12 para poder comparar mejor con lo que es la renta a inserción, que es muy miserable y que, sobre todo, tiene un ámbito de aplicación muy escaso. Nosotros, además, lo que planteamos en esa ley es no solo una persona por familia, sino todas las personas que en el marco de una edad de convivencia, de una edad familiar, tienen una situación de pobreza, de no tener ingresos, tienen derecho también a una renta garantizada. Lo modulamos en una escala, en función del número de personas, pero es un cambio sustantivo en relación a lo que había hasta la fecha. Y la única condición que ponemos para las personas que están por edad o por salud en condiciones de trabajar es que si un día hay una oferta de trabajo en condiciones adecuadas legales, tiene que aceptarlo su so pena de perder la renta garantizada. Pero a ese derecho no solo tienen las personas que, que, que están en edad a trabajar. Tienen derecho, por ejemplo, el montón de pensionistas no contributivas que hay en Cataluña que tienen pensiones de miserias de noventa y tantos euros o como máximo a unos 500 euros. Tienen derecho al complemento a esa cantidad. Tendrían derecho los Desempleados que hoy están cobrando prestaciones de desempleo miserables, porque los sueldos como han bajado, entonces tienen menos prestación. Por lo tanto, el beneficio que tiene hacia la población esta, esta ley es muy importante. Todos bueno ¿por qué esa dificultad, por qué esa oposición tremenda eh, que nos lleva, esto parece la larga marcha de Mao eh, en Cataluña, eh, años y años, ...batallando contra todas las inconveniencias, todas las trampas, todas las maniobras, todas las dificultades. Porque dinero hay. Y os voy a explicar con algunos datos últimos, porque yo creo que más lo relación muy bien con el debate general que ya habéis introducido. Y es, claro, en esa política de hacer a todos más pobres, los primeros que han sido castigados los salarios de los trabajadores. Último dato... Los salarios españoles, también en Cataluña, son ya un 39% más bajos que la media europea. En el 2008 solo eran el 32%. La distancia ha aumentado en siete puntos en los últimos años. Los beneficios empresariales se comen a los salarios en el reparto de la tarta nacional. En la distribución de la riqueza del conjunto del país, lo que es el PIB, los salarios han perdido 2,8 puntos y los beneficios empresariales han aumentado un 0,9 puntos. Datos de Isocat. La desigualdad en Cataluña ha crecido. Si hace unos años el 20% más rico de la población tenía cinco veces los ingresos del 20% más pobre, ahora ha aumentado a seis. Por lo tanto, yo creo que está muy claro que recursos hay que de esta crisis hay unos responsables y son aquellos que se han beneficiado en detrimento de la gente trabajadora y de la gente más vulnerable. Por tanto, hay que ponerse manos a la obra porque nos encontramos, y eso es un tema yo creo ya para finalizar mi intervención, con que tenemos por delante una nueva ofensiva. O sea, fijaos cómo está la situación, fijaos cómo está la pobreza, fijaos que hoy los trabajadores, no por trabajar han dejado de ser pobres, un tercio están cobrando menos del salario mínimo interprofesional, y sin embargo nos sale el Banco Bilbao Vizcaya, recientemente, con un informe, aconsejando al gobierno que vaya a entrar, aconsejando, y ya sabéis los consejos de los bancos, qué significan, sobre todo, de este banco, y le plantea lo siguiente, que tienen que reducirse los salarios siete puntos más, que a los desempleados hay que recortarles los dos años que tienen, de hecho, a una presión de desempleo, si han podido cotizar durante seis años, de los dos años que tienen derecho, recortarles a año y medio, a que los desempleados que hoy tienen la posibilidad, durante los seis primeros meses, rechazar ofertas que sean por debajo de los salarios o de su profesión, que ya no pueden hacerlo, son pena de ser penalizados, y que cualquier desempleado que tiene unos límites para moverse a efectos de, de aceptar o rechazar un puesto de trabajo, tiene un, un, un, un radio pues que ya no existe ningún límite de movilidad geográfica, por tanto, que una persona que viva aquí con su familia, que tenga su casa aquí, si le ofrecen un puesto de trabajo en Zaragoza, tiene que ir a Zaragoza, con todo lo que eso puede suponer, y que además plantean otras cosas que deben de reducirse las cotizaciones sociales. Ya sabéis, a los empresarios, con lo cual las pensiones de todos, de nuestros hijos y de los mayores que tienen pensión, quedan mucho más tocadas. Esa es la realidad que tenemos, son los responsables de esta crisis y frente a eso no solo es cuestión de movilizarse en defensa de esta renta garantizada y decirle a, las, a los grupos o al grupo, en este caso mayoritario en el Parlamento de Cataluña, que es el que tiene la posición más de obstaculizar, de frenar, de impedir el avance en, el en la gestión parlamentaria que está en fase de ponencia, ¿Eh? llevamos seis reuniones, no hemos pasado todavía del, del, del punto 4 de, de la propuesta de ley, ni siquiera hemos podido cerrar todos los artículos anteriores, hacen una política de seguir frenando, es necesario presionar ¿eh? para que se apruebe lo antes posible esta propuesta de ley sin recortes. Pero eso significará que tenéis oportunidades en los próximos días, de a través de vuestro voto, mover las cosas, pero más allá de lo que hagáis con vuestro voto, está el que habrá que movilizarse para que esta ley se lleve a término. Y en ese sentido, llamaros a vuestra conciencia, a vuestra responsabilidad, a vuestro compromiso, para que en los próximos meses, en las cosas que tengamos que hacer, también contemos con vuestro apoyo. Gracias.